A ver, os pongo en contexto, ¿vale? Me veis aquí muy bonito, ¿no? Muy, muy normal, ¿no? ¿Veis eso de ahí atrás, ¿no? Eso de ahí atrás es un cristal, ¿vale? Ya aquí no toco. Es un cristal del... De ropero. Normal, ¿no? Con un funciona aquí. Como veis, la cámara se ha movido y yo aquí pues no estoy haciendo nada. No. Tengo la mano aquí, ¿vale? ¿Por qué se mueve la cámara? Me preguntaréis, ¿no? Y es que la cámara tiene una opción de reconocimiento facial, reconocimiento de cara, ¿vale? Si yo me muevo para acá, la cámara no me encuentra porque no estoy en su rango, pero en cuanto yo me muevo para acá, la cámara intenta encontrar mi cara, ¿lo ves? Y se mueve hacia mi cara, intenta poner plano lo más posible mi cara, ¿lo ves? Vale. Pues aquí entra lo que ha pasado hoy en directo Ha pasado una cosa, os dejo aquí el clip Voy a intentar... Ah. Shit What the fuck? La cámara ha una cara Como habéis visto, la cámara se ha ido hacia esa zona Un poco raro, la verdad la verdad es que mi reacción ha sido un poco. me ha sorprendido. Os dejo mi reacción aquí. Shit. What the fuck? La cámara se una cara. <laughs> the fuck. ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien ha visto eso? Y es que la verdad es que un poco... <ríe> me ha asustado un poco, ¿eh? Estaba escribiendo yo el título del directo Porque no, no lo había cambiado Se me había olvidado cambiarlo Y lo estaba cambiando Y de repente enfoca para allá atrás Puede ser un fallo de la cámara Sí, ¿no? Pero... Y, y, y, y lo creepy ¿Y lo creepy dónde está? ¿Eh? ¿Por qué no dice que es algo así? Quedan miedo, ¿eh? ¿Por qué no los dice, eh? Venga, hasta luego.